Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver lo que es el nombre de usuario, cómo modificarlo. También llamado identificador. Es diferente al nombre del canal porque los nombres de los canales se pueden copiar, pero esto es exclusivo. Cada identificador será único. Esto lleva pocos días. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ir a YouTube Studio. Ya lo vimos anteriormente en Android. Ahora lo vamos a hacer aquí en PC. Luego vamos a personalización. Vamos a ir a información básica. Y aquí está lo que os decía. Nombre de usuario. Elige un nombre de usuario único añadiendo letra y número. Puede volver al que tenías. Antes de que transcurran 14 días. Pues nada, simplemente introducir aquí el nombre que queramos y después le damos a publicar. Si estuviera ocupado, pues nos hará aquí una advertencia en rojo y si estuviera libre aparece en verde. Tengo que decir que esta, esta función se está aplicando progresivamente a todos los canales. Si no lo tienen ustedes todavía, tienen que esperar un poquito. Quizá ahora o quizá días. También tengo que decir que YouTube eh, te reservará eh, aquí como nombre de usuario el nombre del canal. El nombre del canal está aquí arriba. Pues por defecto te pondrá como nombre de usuario el mismo nombre que tienes en el canal. Y también hay que decir que esto es independiente a lo que es la url del canal. Seguirá funcionando igual. Aquí tenemos un enlace donde hay más información. El nombre tiene que tener entre 3 y 30 caracteres. Alfanumérico. No puede parecerse a una url ni a un número de teléfono. Por supuesto que no esté en uso, no te va a dejar. Y bueno, yo creo que eso es lo, lo más importante. Cuando quieras hacer referencia a un nombre de usuario, pues la arroba y el nombre de usuario. Y quedaría así. Muchas gracias por la visita, amigos. Un saludo, que tengan un buen día. Chao.